Muchas gracias por vuestra presentación. A continuación eh, van a participar eh, la profesora Carmen Marta y el profesor José Antonio Gabelas de la Universidad de Zaragoza. Ellos eh, nos van a hablar sobre el factor R y sobre, sobre intermetodología. Es eh, en lo que están investigando ya algunos años y nos van a dar es, esa aproximación al concepto, en este webinar. Eh, a su vez, ellos desarrollan, mmm, en colaboración con la UNED, eh, Universidad de Zaragoza y UNED, un MOOC eh, que, eh, bueno, está teniendo mucha aceptación, que es el de Comunicación y Aprendizaje Móvil. Por favor, eh, Carmen, José Antonio, cuando queráis, tenéis la palabra. Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de los usos horarios en los que nos estéis viendo, dependiendo de la zona geográfica en la que estéis siguiendo este webinar. Como bien decía Sara, en nuestro caso vamos a hablar del factor relacional y la intermetodología, conceptos que hemos venido investigando, construyendo desde hace unos años y que eh, consisten en una doble dimensión. Por un lado entendemos lo relacional como motivo, como proceso y resultado de un conjunto de conexiones conceptuales de carácter sináptico que recojan sus referentes de la teoría de Siemens conectivismo. Los principios de la ubicuidad, la sociedad líquida, el pensamiento divergente, las estructuras rizomáticas que permiten articular un cuerpo teórico siempre abierto, entendidas también como espacio y tiempo que trasciende lo físico y lo presencial que posibilita un conjunto de relaciones interpersonales, colectivas, sustentadas en tres dimensiones del ser humano, las tres que tenemos todos, la cognitiva, emocional y social, y en un triple marco individual, social y ambiental. De esta forma, nuestra propuesta, además de ecléctica, también es sumativa. Entendemos las TIC, las tecnologías de la relación, la información y la comunicación, no solo como un discurso en construcción, sino más allá. ...como una revisión de las tradicionales TIC, como una plataforma de acción, reflexión, de carácter colaborativo, pero común, que se está extendiendo en España y que explora otro modelo de educación y de comunicación, otro modelo e -comunicativo. El concepto TIC, que lo tienen ahí delante en la pantalla, es un concepto que supera el mero determinismo tecnológico, es un término de relación que imbrica todo el potencial de la multifacetización que se produce en las diferentes interacciones, tanto en el plano creativo como en la dimensión receptiva de cada uno de los coautores o mediadores. Este proceso educomunicativo edu se asienta en lo que venimos denominando factor R o factor relacional, que agrupa todas las dimensiones que afectan el aprendizaje. Por una parte, se interrelacionan con los agentes que intervienen, alumnos, compañeros, profesores, que intercambian información, actividades, comentarios, propuestas de modo colaborativo y procomún. Y por el otro, se produce un nexo entre los métodos utilizados en cada actividad, dando un sentido global. Como decía el comunicador argentino Daniel Rieto en el año 2013, dime qué hiciste con las anteriores tecnologías y te diré qué harás con las nuevas. Como explicaba mi compañero José Antonio Gabelas, efectivamente, lo importante no es lo instrumental, no son las herramientas, sino que hacemos con ellas los, edu los educadores y los comunicadores. ¿Para qué nos sirven? Para entender nuestra filosofía y nuestro concepto, antes de pasar a seguir con la presentación, vamos a ver un pequeño vídeo en el que desarrollamos estos conceptos. Las TIC responden a un modelo ya obsoleto. Eh, hablamos de tecnologías, de la relación, de la información y de la comunicación. Sí. ¿Por qué? Porque el factor relacional permite el eh, trabajo colaborativo, permite recoger lo mejor de cada uno, permite trabajar en común y permite que el cerebro, que es nuestro gran maestro, facilite eh, esas conexiones sinápticas, conectivas, que están indicando y están reflejando unos nuevos modos de Hasta ahora se venía trabajando en tiempos pasados de manera muy direccional, basándose en el cognitismo, el estímulo, la respuesta, pero cada vez más en las redes se construye a través de lo que llamamos colectivismo. Esas conexiones entre el profesorado, entre el alumnado y entre todos los agentes también trascendiendo hacia la sociedad, hacia aquello que, que se va construyendo en la red. Por eso es importante tener en cuenta toda la parte del caos, el caos que hay en la red para saber construir de manera equilibrada, saber cómo filtrar la información para llegar no a los beneficios. Y ahí es donde llegamos al concepto de intermetodología, para saber cuáles son los métodos importantes de, de aprendizaje con objeto de, de, de, de las competencias en comunicativas, en el sentido de saber pues, trabajar la reflexión, la acción, para llegar después también a, a la reflexión y que la reflexión se vaya a la calidad de, de lo que se necesita saber. En definitiva se trata de un conjunto de técnicas, de métodos que permiten que el espacio virtual, el escenario digital y el escenario físico presencial se conjunten y optimicen todas sus posibilidades. Y de esa manera llegaremos a generar... ...prasumas o directos, críticos y creativos para la acción. Desde estas dos perspectivas, desde esta vertebración eh, múltiple... ...trabajamos eh, el espacio y el tiempo. En primer lugar, la perspectiva temporal puede trabajarse reduciendo o ampliando... ...el periodo, la duración de las diferentes prácticas... Ponemos algunos ejemplos. En eh, asignaturas o en MOOCs eh, relacionados con la comunicación, podemos de todo un mensaje muy amplio hacer en audio, podcast, pequeños vídeos, video, microspacios, vídeos de, de un minuto. O hacerlo al revés, ampliar todo lo que podamos el tiempo. De un acontecimiento que dura un solo segundo, como puede ser, o varios segundos, un, eh, un gran cataclismo, un terremoto... Podemos llegar a contextualizarlo, ampliarlo, hacer un docu web, por ejemplo. También trabajamos las tres perspectivas temporales, el pasado, el presente y el futuro. El pasado buscando, documentándonos o registrando la, los diferentes documentos que existen sobre un determinado tema. Trabajamos el presente mediante la descripción, la exposición, la narración de unos hechos. Esto se puede hacer en directo, también de manera eh, asincrónica. Y el, el futuro, desde una vertiente de perspectiva, de innovación, creando trabajos pilotos, nuevos programas, nuevos espacios. Otra forma de trabajar el tiempo es a través de un ajuste a una determinada eh, duración. Para esto, llevamos a cabo prácticas de trabajo bajo presión, trabajo, como por ejemplo, en las redacciones de los medios de comunicación, bajo estrés, trabajo para en poco tiempo tener que realizar Muchísima dosis eh, de, de trabajo, adaptándonos al ritmo y planificando un cronograma previo, con un timing eh, previo. Luego, desde el punto de vista espacial, las actividades pueden trabajarse en el aula, prácticas para llegar a abordar competencias de diálogo, análisis crítica, argumentación, respuesta... Fuera del aula, en el lugar de, de estudio, la ejecución de trabajos, hoy en día en el Espacio Europeo de Educación Superior, eh, se trabaja mucho el concepto de aprendizaje fuera del aula, de manera autónoma. Pues en ese sentido, teniéndose que adaptar a otros espacios distintos a, a la propia aula, o, virtual o espacial, o física, con autonomía, pues la competencia de autogestión, la necesidad de tomar decisiones y de tener iniciativa, que, educando sepa que tiene que realizar de manera proactiva en cada momento. Dentro del área virtual también trabajamos además del manejo informático, conocer los programas, saber en qué consisten, la conexión a redes sociales, es importante en el planteamiento metodológico ir más allá del propio grupo de la comunidad única de aprendizaje para compartirla con otras redes a través de esas redes sociales de las que hoy en día disponemos. Potenciando también la competencia de gestión de la información y de la expresión oral y escrita. De este modo, llegamos a lo que vamos a describir como proceso educomunicativo, en el cual el llamado factor relacional es el eje que vertebra todas las actividades, que por un lado agrupa a los diferentes agentes que intervienen en este proceso, profesores, eh, alumnos, profesores, alumnos, es importante la relación del grupo de pares, alumnos que van más avanzados que ayudan a los que les cuesta un poquito más, etcétera, y un conjunto un conjunto de métodos que eh, describen este aprendizaje activo. El factor relacional de las, de las TIC eh, obliga a revisar el concepto instrumentalista de, la, de las llamadas TIC porque eh, significa la superación de ese marco institucional de un, un marco que se basa en un aprendizaje unidireccional múltiple, múltiple y diverso, eh, en el que lo importante es lo vertical, lo reglado y que eh, se dirige una escuela elitista. Y en, este, en ese sentido utilizamos la analogía del espejo retrovisor para entender que lo que hacen nuestros alumnos fuera del aula en su ocio digital, es importante incorporarlo dentro de, de dentro del aula. De esta manera hablamos de una transición de la llamada cultura oficial o académica a la cultura popular. Las TRIC, como hemos dicho, Tecnologías de la, de la Relación, Información y Comunicación, eh, nos obligan a una mirada diferente y nos conduce a este factor relacional que es un factor convergente, Dotado, dotado, dotado de una componente multidimensional que eh, se retroalimenta constantemente en modo progresivo de seis elementos que vamos a describir rápidamente, interacción, interconexión, reciprocidad, recreación, intercompetencia y relación. La interrelación se produce en, di en diferentes grados y niveles que van enlazándose significativamente y van, eh, van avanzando desde un espectador eh, menos activo a un perceptor crítico y un perceptor participante. Esta interacción nos conduce, no nos conduce, se sitúa y se ubica en un entorno de interconexión en el que eh, se superan los límites de las teorías conductistas, colectivistas, constructivistas y apuesta por un conectivismo eh, ya avanzado por Siemens en el que el caos de las redes, la complejidad de las redes, se puede convertir en autogestión cuando existe un empoderamiento y existe un trabajo de, de grupo en el que la reciprocidad es siempre ideológica y transparente. De esta manera eh, se produce un entorno recreativo en el que lo lúdico sostiene el planteamiento educativo, el enfoque, el modelo y que eh, se, se desarrollan una serie de intercompetencias donde convergen todas las dimensiones ya trabajadas en los diferentes estudios, de estudios de, de, de, de múltiple, donde tenemos el lenguaje, la tecnología, interacciones, producción, ideología, valores, estética, que el profesor Joan Ferrés y Alejandro Pesiteri estuvieron coordinando con un conjunto de profesionales de toda, de toda España. Este factor relacional trabaja una doble relación, la endógena, en la cual el sujeto, el individuo, eh, funciona desde lo cognitivo, emotivo y social, y lo exógena, puesto que este individuo tiene una interconexión social y al mismo tiempo un compromiso con el, con el entorno. El motor que fundamenta el factor relacional es eh, un documento eh, presentado por la Organización Mundial de la Salud que llamado Alicidades para la Vida, que recoge todo este listado que tienen ustedes eh, aquí delante y que Damasio, en uno de sus trabajos, en varios de sus trabajos, eh, concentra en la llamada emoción, emoción social. Vamos a, a visionar ahora un, un vídeo en el que todos estos elementos que acabamos de, de describir eh, cristalizan en un trabajo colaborativo, en un trabajo por común, formado por la comunidad trilana. Las TIC quedaron obsoletas. Con las TIC incorporamos el factor relacional. El entorno digital es oxígeno, cargado de emociones. Y la presencia de la web y de las redes sociales en nuestras vidas ha superado todas las expectativas. El mundo virtual ya no solo es un mundo que complementa al físico, sino que constituye una realidad en sí, misma, dando lugar a un mundo físico virtual simultáneo. Los smartphones y los tablets han dado a Internet el poder de la unicuidad, el poder de estar en todas partes y a cualquier hora. Ya no somos espectadores aislados, sino que somos prosumen o prosumidores interconectados, con capacidad para generar conocimiento en comunidad. El determinismo tecnológico de las instituciones lo ha confiado todo al poder de la tecnología, pero una fotografía desde el aire nos enseña que España suspende con profundidad en competencias digitales. El grado de conciencia mediática de los españoles es muy bajo y de cada 100, 95 suspenden. Apenas hay diferencias entre hombres y mujeres o entre distintos grupos de edad. No somos capaces de interpretar mensajes audiovisuales de forma crítica, de evaluar su estética, el lenguaje, los valores o la ideología subyacente o la influencia en los receptores. Tampoco somos competentes en cuanto a conocimientos de programación. Lo único lo que aprobamos son incompetencias digitales mucho que dejó de tener sentido aquella escuela en la que únicamente el profesorado tenía derecho a generar conocimiento. Hoy no basta con saber, sino que es necesario aprender a hacer, así que a convivir. No podemos permitir que nuestros alumnos sigan siendo OSMIS, objetos sentados, datos no identificados. Llenar las obras de nuevos medios y herramientas no es ni así lo suficiente. El coche de los alumnos circula de prisa, por el retrovisor percibe los intentos de su escuela por enseñarles algo que ya saben o que no les interesa. En estos escenarios nuestros aprendices pueden ser creadores de contenido, pueden ser creadores de mensaje en los que aportan su voz, y en los que aportan también y conectan sus experiencias con su manera de relacionarse con sus padres. Y esto lo comparte con el mundo. Nuestra propuesta, trasladar a la enseñanza la horizontalidad que sienta la base de internet y sumar a las TIC la R de factor relacionado. La R pone orden en el equilibrio de la educación e implica al alumno en todas sus dimensiones. Relación con la T de tecnología... Traí de información y con la fe de comunicación. ¿Qué queremos? El alumno se vuelva como lanza un socio digital. ¿Por qué la escuela no puede beneficiarse de la cultura participativa de crear, mezclar y compartir? Revisemos los currículos escolares. No discurrió te lo tecnológico al mero manejo de la herramienta. Cambiemos los modelos de formación del profesorado, todavía anclados en lo arqueológico. Basemos el modelo de aprendizaje en el individuo, que accede y que aporte a todo el grupo el sentido colaborativo y horizontal. Las TIC son nuestra propuesta. Más interacción, más comunicación, más relación, humana y gráfica. Somos TICLAB y estamos en Twitter, Facebook y nuestro portal. Por tanto, del proceso de aprendizaje unidireccional, eh, analógico, pasamos a la escuela 2.0, donde además de practicar el análisis y la acción, volvemos a recuperar otra vez el análisis para ver si esa acción ha sido sustanciosa o no lo ha sido. Del mismo modo que la crítica pasando a la creación y volviendo a recuperar la parte eh, de evaluación, la parte de reflexión, de la producción o de la creación realizada. No nos conformamos, por tanto, solamente con la acción, sino volvemos al modelo reflexivo y modelo analítico para saber si los productos que realizan los alumnos, las prácticas, son o no facultativas y son o no aplicativas y beneficiosas para el campo de trabajo. Como podéis ver ahora mismo en pantalla, trabajamos desde estos planteamientos albergados en esa pirámide invertida. ¿Cómo aprendemos? Como podéis observar, lo que aprendemos a través del aprendizaje verbal apenas es después recordado. La memoria abastece mucho más de aquello que descubrimos a través del aprendizaje conectado a la actividad, simulando la actividad, realizando prácticas, por ejemplo, de role-playing aplicadas a los diferentes escenarios de trabajo, en las disciplinas y profesiones en cada caso. El aprendizaje se construye a través de aquello que el alumno trae de su casa, del aprendizaje previo, el aprendizaje significativo y va más allá. También construimos a través de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje, como decíamos, eh, que se va descubriendo con otros o también de manera autónoma. La intermetodología educomunicativa, por tanto, es un conjunto múltiple de enlaces entre, como decimos, métodos, profesores, alumnos, que entendemos por intermetodología. Se trata de una articulación y una vertebración donde convergen diferentes métodos, diferentes técnicas y diferentes estrategias, donde se produce una serie de acciones que son siempre sumativas, no sumativas en el sentido cuantitativo, sino también retroalimentarias. Esa, esa suma se convierte también en, eh, en contenido que va evolucionando, donde se contemplan una serie de dimensiones competenciales, desde el análisis, la síntesis, la reflexión, en ese triple paso de acción, reflexión-acción, para poder empezar con la acción. Y teniendo en cuenta siempre un marco eh, holístico. Las fases de realización de cualquiera de los proyectos que emprendemos y que proponemos dentro de las, la Facultad de Comunicación es parte de un análisis, una recogida de documentación, una contextualización, a continuación se produce una producción, un trabajo básicamente técnico, que se concreta en una grabación y una edición, y, posteriormente, se produce una evaluación. Este tipo de... de, de esta metodología, que llamamos esta metodología, se alimenta de diferentes técnicas, como el mapa mental, en el cual eh, vamos poniendo un poquito de orden al caos que se ha producido previamente, explicaremos cómo y por qué. El informe DAFO, una técnica que, como bien se sabe, procede del campo de la, de la empresa y del marketing, la empleamos nosotros para el trabajo comunicativo, porque permite un análisis, un diagnóstico y también un pronóstico. Una verifica Twitter, que desde las redes sociales y en concreto desde, desde Twitter nos permite eh, convertir la participación de los internautas y usuarios en un, una especie de eh, brainstorming sin límite eh, espacial. El portfolio nos, eh, nos permite que el alumno haga un seguimiento, a, a modo de diario de su trabajo en el que él mismo constate su progreso y el profesor pueda hacer un seguimiento y un apoyo permanente. Diferentes talleres de simulación profesional, donde desde el role frame se trabajan los diferentes oficios, diferentes campos para la producción audiovisual y siempre una co que es la que marca el siguiente paso. Este carácter procesual se produce en una interrelación entre asignaturas nosotros estamos trabajando, cada, cada, cada curso tiene, tiene un proyecto, en primero se trabaja con proyecto de prensa, en segundo proyecto radio, en tercer proyecto reportaje y en cuarto proyecto de comunicación digital. Este proyecto permite una interrelación entre asignaturas donde los profesores están coordinados en un trabajo, eh, un trabajo con una visión común, una interrelación de métodos de aprendizaje como he explicado anteriormente donde se producen unas fases de, de producción, donde existe, y esto es muy importante, una interrelación entre miembros del grupo, entre la relación entre unos grupos y otros, y esto eh, nos lleva a una, una autoevaluación del alumno que, eh, que, que completa la propia evaluación del de, de profesor. Algunos, algunos de los métodos activos que hemos utilizado, utilizado es el mapa, mapa mental, como tienen aquí delante modo de ejemplo. Este enlazo, eh, que como he explicado antes, sirve para hacer un análisis con un diagnóstico de lo que de los diferentes eh, problemas que puede haber y cuáles son las, las, las diferentes digamos, soluciones desde una, un trabajo de resolución de conflictos. Aquí tenemos un ejemplo de matiz de lazo. De y finalmente... Todo este proceso eh, que ha empezado con el, con el caos en las redes sociales y en los diferentes paneles de intervención con todos los alumnos y acompañados por los profesores que al mismo tiempo se ha ido articulando un mapa mental, previamente se ha hecho un dafo para hacer análisis, eh, deriva en un trabajo multimedia en el que lo intelectual y lo colaborativo es importante y aquí tenemos un ejemplo con esta plataforma, pero hay otras muchas plataformas que permiten cristalizar ese trabajo ese trabajo final. Por último, queremos invitaros a poder visitar nuestra página web, Habitaciones de Cristal, en su URL, educarencomunicacion.com, donde también albergamos la plataforma Triglav, eh, todas las experiencias, investigaciones, artículos que hemos ido realizando y os invitamos a que podáis participar en ella, simplemente escribiéndonos a nuestros eh, correos electrónicos, cmartalazo.unizar.es, eh, jgavelas.comicer.es o en nuestras cuentas de Twitter, eh, arroba, arroba jgabelas. Muchísimas gracias y buenas tardes, días o noches, dependiendo del lugar donde os encontréis. Y muchas gracias, Sara, por esta invitación que nos ha parecido muy interesante. Un placer estar con todos y todas nosotras. Muy interesante. Eh, al contrario, muchas gracias a vosotros, a ti Carmen, a ti José Antonio, porque nos habéis proporcionado un espacio de reflexión muy interesante que colabora para incrementar la calidad de este webinar. Gracias de nuevo. Muchas gracias. gracias. Un saludo. Gracias.